nosotros de regreso y en esta ocasión eh, estoy muy contento porque voy a hacerle una entrevista a un amigo, a una persona que eh, nos ha dado tanta alegría, tanto en su etapa de jugador como ahora en su etapa como dirigente nos llena de orgullo de compartir eh, la serie 56 David Díaz el hombre del momento eh, el manager de nuestro equipo indios de San Francisco, lo cual es Hicieron una proeza de 10 partidos consecutivos para poder llegar a, a un Run Robin, a, a un, a a un playoff. <ríe> ya me fui al idioma de la pelota y ya eh, metido a una final. Bienvenido, David. Sí, gracias por la oportunidad de dirigirnos a todo ese público que siempre observa este programa. Y aquí estamos para cualquier inquietud, cualquier pregunta sobre los indios, sobre nosotros, a la orden siempre. Bueno, mira, eh, eh, como. Tú eres el hombre del momento, vamos a, señor director, habilitar nuestras líneas, el 809-725-0505 y la entrevista la vamos a dejar colgada porque precisamente hoy arranca la serie final de la LNB donde los protagonistas son los metros de Santiago que hicieron eh, un comeback también, un gran esfuerzo para poder llegar a la final y el equipo de los indios que está sentado esperando hasta el día de hoy para entonces enfrentarse, estos dos equipos que sin lugar a dudas son los dos equipos más fuertes que pertenecen a lo que es la, línea nacional, la Liga Nacional de Baloncesto. David, e inmediatamente quiero preguntarte, eh, ¿cómo te sientes al poder llegar a esta final luego de tener un equipo que en los primeros juegos eh, tuvimos eh, varias, varios partidos que perdimos y que la gente se sentía un poco asustada? De que incluso no íbamos a pasar a los playoffs. Bueno, nos sentimos muy bien, muy orgullosos del trabajo que hemos realizado en sentido general. El equipo, desde los directores, la gerencia, el cuerpo técnico, todos los jugadores. Eh, ha sido una temporada muy difícil. Hemos uh -huh. vivido muchos momentos eh, en un tiempo bueno, después amargo. Ahora han sido muy buenos y esperamos que todas las situaciones que se dieron sea para que la historia sea más bonita y traerle el trofeo a San Francisco de Macorís. Este cambio de, de, de, de fecha, del calendario de regular de la LNB, ¿afectó, si se quiere, el, el mismo torneo y lo mismo, los mismos equipos y jugadores? Bueno, sí, lo afectó de una manera tan grande que el torneo se tuvo que hacer más corto, demasiado juego de manera consecutiva, Muchos de los jugadores principales no están participando en el torneo porque están jugando en torneos internacionales, principalmente en México y Argentina. Y se tuvo que hacer algunos convenios de poder traer sustitutos por ellos, Pero gracias a Dios el torneo va a terminar por todo lo alto. La serie final va a ser una serie que aparenta ser muy reñida, con dos equipos que el público lo está apoyando. Y creo que el torneo crecerá. Eh, eh, eh. Este cambio de horario, en toda crisis siempre hay oportunidades. David Díaz, ¿pudo canalizar esas oportunidades de este torneo corto y de, esto, de estas limitaciones con algunos estelares que no pudieron venir a jugar y que tuvieron que buscarse sustitutos? Bueno, en el caso de, de los jugadores sustitutos, esta liga coincide con ligas muy fuerte. Inclusive, eh, a mí me afectó de manera personal porque eh, tenía una oferta para ir a dirigir en México y no pude aceptarla porque ya tenía un contrato previo. Con los indios, pero también jugadores como Juan Miguel Suero, del equipo de nosotros, está jugando en México, Kirill Watchman está jugando en Uruguay, y ahora mismo están muchas de las ligas fuertes del país, del mundo, jugando, y eso afecta para contratar buenos jugadores. Pero, ¿qué ventaja tú sacaste? Bueno, la ventaja que sacamos fue que nos preparamos a tiempo, que la gerencia hizo los movimientos del lugar que la directiva nos apoyó en la parte de la logística y poder traer los jugadores que queríamos y que gracias a Dios tenemos un equipo con profundidad y eso le pudimos sacar provecho al final del torneo. Eh, David, la Liga, eh, hubieron algunos eh, equipos que salieron. ¿Está en crisis la Liga Nacional de Baloncesto? Bueno, en crisis está todo... Casi todo en este país en sentido general, con algunas, ex algunas excepciones. O sea, políticamente estamos en crisis también. Eh, políticamente <risas> en el sentido general. Eh, pero eh, la Liga, hay algunos equipos, uno que no tiene la cancha, por problema de que la cancha no está en condiciones de poder jugar. Hay otro equipo como el de los Titanes que estaban vendiéndolo. Eh, pero no se pusieron acuerdo en la venta, pero yo creo que para el próximo año, con el cierre que va a tener este torneo, las cosas se trabajarán con tiempo y serán mejor. O sea que la liga, eh, eh, aún con todos los cambios que hubo de último momento, eh, este torneo le ha dado un giro, porque también, eh, tengo que decir la verdad, hemos visto eh, la fanaticada, principalmente los indios, apoyando, aún eh, en la primera etapa de la serie regular, la fanaticada estaba yendo al Mario Ortega, que es la casa de los indios, a apoyar a su equipo. Y bueno, obviamente ahora con el giro que, que hubo eh, de estrategia, si se quiere, y el equipo comenzó a ganar el partido 10 en forma consecutiva, pues el último juego aquí frente a los Soles fue prácticamente con un 70% de capacidad de Mario Ortega. Bueno, sí, la liga ha ido creciendo poco a poco. Eh, eso depende mucho de los resultados de los partidos. Un ejemplo, nosotros empezamos con un récord negativo y como quieran los fanáticos siempre nos apoyaron. Ya cuando las cosas fueron cambiando, tú el resultado. Por ejemplo, yo vengo ahora mismo de dar práctica en el pabellón y eso hay una multitud de gente comprando las boletas con tiempo y viendo la práctica, que yo creo que las cosas van a cambiar. Vamos a poner el teléfono, directo en pantalla para que las personas que quieran... Eh, aprovechar la presencia de David eh, Díaz con esta eh, primicia. Hoy es el partido y gracias, eh, te, te reiteramos, que sacaste de ese tiempo, de ese compromiso. Sabemos que tiene que ir a la práctica, tiene que descansar para que tu mente esté ávida para ahorita coger el estrés y la presión en cancha de, de, de esta serie final, que como todos sabemos, lo que queremos es este año celebrar eh, eh, con los indios. Y a propósito de presión, David. Te sentiste presionado porque muchos eh, fanáticos y entendidos en la materia, incluso cronistas eh, del deporte, decían que esos partidos que se perdieron al principio, recordemos que llegábamos a un último cuarto con una ventaja de 5, de 10, incluso hasta de 15 y 20 eh, puntos por encima de, de los adversarios. En el último cuarto se perdieron varios juegos consecutivos, uno, tres o cuatro juegos. Ahí vino la presión social, la presión de los fanáticos y de algunos cronistas. ¿Cómo se sentía David, David Díaz en ese momento? Bueno, nosotros estamos preocupados por el equipo, por la situación de cómo dominábamos esos juegos. Tres cuartos, lo dominábamos de 16, de 18, de 20 y pico, jugando buen baloncesto y en el último cuarto nos caíamos. Pero presión con, con respeto a fanáticos, a prensa, no, nunca le hemos tenido. O sea, ya tú eres un veterano. No, aparte de eso, que esa es su función, ese, el fanático es fanático, la prensa es prensa, la prensa es acechando que pase algo negativo para acabar. David, la, la quiero mayoría, pedirte un porque permiso, ese, porque tenemos llamada de los fanáticos, okay. 809-725-0505. Hoy arranca la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto, Metro de Santiago, Indios de San Francisco. Aquí tenemos al dirigente eh, David Díaz. Buenos días o buenas tardes ya. Bueno, quiero felicitar a mi hermano y amigo. Tu, ¿Tu nombre, por favor? ¿Qué nos llama, por favor? David. ¿Tú te llamas David? El, el Iba El, el compadre El Iba. <risa> <risa> Felicidades, David. Eres el mejor. Lamentablemente. No hay duda. Y para adelante. Y sigue con el programa, que está muy bueno el programa ríégalo, ¿eh? Gracias, Rígalo. compadre. Gracias, compadre. Recuerden que esta entrevista la va a poder ver ampliada en la plataforma de nuestro espacio, El Toque del Mediodía, el Toque del Mediodía Canal en YouTube, para que la vean. Si tienen que ir salir hacer algo, no se preocupe que en la tarde ya todo eso está online. Y la repetición para los Estados Unidos y también para Canadá. Atención, Noel Armando Rodríguez, que está viendo el programa desde eh, Quebec, eh, Canadá. Eh, también lo puede ver a las 6 de la tarde por Canal América Llamadita, buenas Buenas mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está mi hermano? Excelente, quién nos habla? Le habla Noel Rodríguez, Noel Rodríguez mi hermano, ¿cómo está todo? ¿Cómo está? Noel Rodríguez desde Canadá, internacional la llamada Excelente Noel, tu pregunta o, o, o tu comentario para eh, tu socio David Díaz dedicarle mucha suerte en la final a mi hijo adoptivo mi hijo adoptivo eh, Néstor David Díaz eh, felicitarlo por ese gran comeback que tuvo en la, en la temporada Perse 1 y 7 luego ganar alrededor de 10 partidos consecutivos eh, creo entiendo yo que debe de ser uno de los, de los comeback históricos de esa liga me entiendes? sí bueno los metros eh, de Santiago han tenido también eh, por dos años consecutivos han tenido de atrás bueno el año pasado ganaron pero un campeonato no, no creo que no creo que los metros hayan tenido eh, esa ese tipo de, de, de coming back no, no creo no creo eh, bueno eh, de verdad que que agradecemos a Noel Amando Rodríguez, un hombre bien, bien ocupado en Canadá. Pero no sé a qué te refieres cuando dice que tú eres su papá en el baloncesto, ¿su papá en qué? Eh, no, tú puedes chequear eh, hoy, tú le puedes chequear las medias que él va a lucir en el, en el partido de hoy. ¡Ajá! Sí, la del anterior cuando buscaron cuando también. Ok. Eso está en el aire, estamos en el aire. Te está escuchando el mundo entero ahora mismo, Noel. wow mi sí. disculpa, David Díaz, no no no quería, ¿eh? ¿eh? Tú sabes que no soy así, yo no, no soy una persona de, dada a, a decir lo que regalo, ¿ok? Mira, te mando saludos, Steve Saludos para Julio Vargas, mi hermano Julio Vargas, mi hermanazo Julio. Tú me lo saludas, un abrazo. Eh, su hermano, Noel Rodríguez. Bueno, gracias, Noé, Armando Rodríguez. Desde Canadá, eh, David, ya parece que bien amigos tuyo. Sí, señor. sí, Noel, aparte de que nos conocemos desde muy joven en la universidad, la cancha, y todo, cancha eso, y todo eso, es una persona que siempre eh, se mantiene activo hablando con nosotros, siempre eh, se preocupa por la vestimenta de nosotros en el asunto del los este asesor eh, del outfit? Él y el Bati son mis asesores. Ey, el Bati es duro. Él y el Bati. Eh, salud sí, al Bati en la Ciudad siempre. de Nueva York. A, a, ahorita vamos a hacer conexión BSK con Matute 56 siempre que va a ser reportero se de nosotros no Y Noel Noel fue de lo que se mantuvo positivo siempre apoyándonos cuando estábamos en la racha negativa Sí, Noel, Noel y tú tienes otro fanático es que es el, break, el loco contigo. No, no, Tibri, no, Tibri es un fanático delante de este fanático. Vladimir y Maria, el Charlie. No, porque el Charlie <risa> hace una función en el equipo, el Charlie es escucha de avanzada. O sea, que Vladimir María es parte del equipo. Todo el tiempo. O sea, de avanzada. De, desde que yo nací, eh, inicié como dirigente y como entrenador, siempre Charlie y José Luis Vargas sí. han trabajado conmigo siempre de asesores y escuché de avanzada siempre. Mira, tengo una llamada, tengo una pregunta. Eh, quiero hacerle y dejarle en el aire para que me la conteste luego de esta llamada. Esa frialdad tuya, sí mismo en la cancha, ¿eso ha sido par, parte del éxito tuyo? Bueno, sí, parece que es parte de mi personalidad y... En la cancha siempre tengo la mente fría, concentrado y muy enfocado. Y eso ha dado resultado en la práctica y en ese tipo de cosas ya actuamos de una manera diferente. Eh, tenemos eh, llamadita a David eh, Díaz, dirigente de los Indios de San Francisco, que hoy eh, reciben a los metros de Santiago comenzando la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto. Buenas. Roberto y Mayelin no trabaja contigo ya. Eh, Mayelin, claro que sí, está de vacaciones en los Estados Unidos. Eh, pero sí es parte de este proyecto, sí. Ah, yo creía. ¿Quién nos habla, por favor? Daniela. Daniela. ¿Tiene alguna pregunta para David Díaz de los indios? No, no, no, no. Ah, tú no. querías saber de Mayel. No, no, ya, pues ah. está bien. Sí, gracias por tu pregunta. Mira, eh, eh, eso es algo importante en, en este tipo de, de deportes, principalmente baloncesto, que es un juego rápido de contacto, y de mucho estrés con los jugadores porque tú tienes que estar eh, ahí, de ahí a ahí con los jugadores. no Igual que la pelota, que el dirigente <ríe> no puede hablar así de ahí a ahí con los jugadores. Tú estás en la cancha, tú estás metido en la cancha. Y, y, y eso es un estrés que tú tienes que mantener ese balance para no salirte. Yo he visto ahí eh, eh, manager, dirigente, que yo no sé cómo que no le ha da dado un patatú. ¿me entiendes? Con el estrés. <ríe> no es fácil. Entonces creo que ha sido una clave... En el caso tuyo personal, esa, esa forma de tú manejarte. Sí, creo que eso es muy importante en el juego, mantener ese equilibrio. Para uno mantenerse enfocado en, en los pequeños detalles del juego. También el excelente cuerpo técnico que a nosotros nos acompaña, como son Richard, Santo y Abraham. Eh, hay mucha gente detrás, mucha gente detrás que ayuda a uno siempre. Bueno, entonces ya hoy arranca la serie final. ¿Qué tenemos? ¿Cuál estrategia? De David Díaz para esta noche en el Mario Ortega, donde se espera a casa llena, porque incluso en lo personal me han estado llamando gente que si pueden comprar la boleta de día. ahora. O sea, hay una fiebre en este el día de hoy eh, con el tema de baloncesto, de nunca antes vista. Eh, tengo que decirlo, a pesar de que el torneo empezó un poquito eh, medio lento, la gente no estaba creyendo en la liga, creo que eh, los indios y los mismos metros eh, van a, a, a resarcir y a subir a, a, de nivel otra vez en lo que es eh, este torneo. Pero antes de contestarme, tenemos una llamadita en el 809-725-0505. Néstor David Díaz, aquí con nosotros. Buenas. Buenas, Roberto. Buenas, David. Sí, que nos habla? Giancarlo, ¿es verdad que cambiaron los refuerzos y por cuáles lo cambiaron? Pregunta interesante. Eh, se cambió un refuerzo, el, el jugador San Logu, eh, por uno nuevo que se llama George Valentine. Y también tenemos la añadidura de Ryan Scott, un jugador que tiene varios años con nosotros, con el equipo. Eh, lo teníamos previsto traer, y gracias a Dios, con la lesión de Kevin Maura, él no va a poder ayudar en esa parte. Bueno, ahí está contestada su pregunta, pero eh, eh, ¿cómo está el equipo? La pregunta que te hice y que quedó en el aire. Bueno, eh, esta serie va a ser una serie muy bonita. Yo hablaba anoche con el entrenador de Los Metros y estamos los dos muy contentos de que nos vamos a enfrentar en esta situación. Tenemos ya cinco años trabajando juntos en la selección nacional, tenemos muy buena relación y la serie va a ser muy atractiva ya que el rival de nosotros, Los es un equipo muy popular, el equipo que más talento tiene de todos los equipos que participaron en el torneo eh, y creo que la serie va a ser buena. Nosotros eh, estamos bien enfocados, sabemos las cosas que tenemos que hacer, no debemos cambiar el estilo de juego que estamos jugando y ojalá y las cosas sigan positivamente y para que Macorita que ese triunfo. Bueno, nosotros contentos, David, reiteramos que sacaste de tu agenda una agenda hoy bastante apretada, pues eh, temprano eh, en la cancha, no dando los últimos... Eh, las últimas estrategias ¿no? a ejecutar esta noche Sabemos que tiene que descansar para que siga con tu mente fría Para ahorita eh, entrar a, a la recta final De poder eh, traernos una segunda corona Recordemos que los indios tenemos una corona ya eh, De la Liga Nacional de Baloncesto Y esto sería una posible segunda corona Vamos para despedir esta última llamada no Una última llamada me dice producción Vamos a recibir esta llamada. Buenas, ¿quién tenemos en línea? Buenas tardes. Su nombre, por favor. Eh, le hablo de Villa Tapia, Giancarlo le hablo. Ok, tu pregunta para David Díaz. Yo quisiera saber qué pasó con Rafael Martínez La boita? Con Rafael Martínez La Boita, eh, tanto la directiva como la gerencia, como el cuerpo técnico, entendíamos que ya... La Boita había cumplido un ciclo con el equipo eh, y se le iba a dar oportunidad a jugadores nuevos. Eh, se le hizo una comunicación bien formal, se le explicó la situación, él la entendió porque ya el rol que él jugaba en el equipo, ya por el asunto de la edad y de la condición física que él tiene, que ha aumentado mucho más de peso, ya no es el mismo tipo de jugador para lo que se quería en esta liga y lamentablemente ya el equipo no iba a contar con él. ¿Cuál es la realidad de Suero? ¿Está fuera del equipo por elecciones o por qué? Eh, sí, Geraldo tiene una lesión en la ingle eh, que se lastimó en el cuarto partido y está en día a día, ya está en proceso de rehabilitación. ¿No y... juega más, Geraldo? Depende, depende de cómo él se vaya sintiendo. O sea, que, que en cualquier momento podemos tener la, la sorpresa, un. un, un... Un suero en cancha en estas finales. Claro, si él se recupera a tiempo y los médicos dan la luz verde. Gerardo es un jugador indispensable. Ha sido el más valioso en las últimas dos temporadas de la liga. Este año más valioso fue París-Bas. París-Bas. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tú piensas de ese jugador? Todavía un, le queda. Un jugador muy joven, un jugador con mucho talento. Tiene que madurar mucho más. Eh, tiene que mejorar un poco el físico porque creo que él tiene futuro para jugar en torneos grandes a nivel internacional y, y producir mucho dinero, un tipo que muy joven con mucho talento. Bueno, nosotros contentos, tenemos que ir a la pausa, agradecerte David, esta noche todos los caminos, atención el país entero estará pendiente de este partido, la transmisión por BTV, por aquí por Telenor, eh, Canal 56, y nosotros estaremos dando eh, seguimiento día a día a lo que será esta gran final. Porque vamos a celebrar. Yo estoy seguro y confiado que, en manos tuyas y el equipo que tiene, y toda la gerencia que ha trabajado para que eh, los indios volvamos a disfrutar una segunda jornada. Así que gracias. Gracias, gracias por... a ustedes por la oportunidad. Cortecito, regresamos.